Muy buenas, ¿qué tal? Soy Samuel Pérez, y bueno, estamos aquí en la, la gira de Mónica Naranjo, estamos ya en la, la última fecha en España, en Barcelona. Soy David Villar, eh, comparto aquí escenario con, con mi amigo Samuel Pérez en los teclados. Second Stage, 88 teclas, eh, está muy bien de teclas, es un teclado bastante... Permite hacer mucha dinámica, es muy cómodo de tocar, muy agradecido. Uno de los teclados que uso es el Core Chrome X. Estoy utilizando casi todos sonidos más orquestales. Básicamente, el, el piano que estoy usando es el present número uno, el Grand Stage. Le meto aquí, están muy a mano los efectos, la cantidad de reverb. Puedes elegir entre el Hall, Stage, Room, Spring. El 5 también creo que era el Berlin Piano, que también suena de maravilla. Más dulcecito. Aquí metemos muchas celestas también, porque al ser tan sinfónico todo, hace falta también un poquito de, de arpa celesta y tal. Y bueno, el sonido de celesta, la verdad es que está bastante logrado. Luego hay un tema que utilizamos el pad número 227. Otro de los sonidos que utilizo también es eh, un, un pad para, para los temas así un poco más electrónicos, eh, para la intro, por ejemplo. Bueno, eso es un slow synth que para, para estos temas vienen súper bien. También utilizo un, un Hammond CX-3. Y bueno, pues básicamente es un poco lo que lo que estoy haciendo en el, en el repertorio de Mónica Arasco Pero bueno, en definitiva un teclado muy agradecido muy, muy fácil de tocar para los que quieren tocar piano y tal, en directo sobre todo eh, que es lo que hago yo 80% de eh, piano va de lujo o sea que ...recomendable 100%... ...súper contento y nada, hoy acabamos aquí la gira en, en Barcelona... ...un saludo a todos...